¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En este breve video compartirles algo que me pasa habitualmente cuando me pongo a trabajar con personas que están dirigiendo su propia empresa, sea familiar o incluso que independientemente del tamaño de la empresa pueden ser tres personas y vos que sos la dueña o el dueño pueden ser 10, 30, 50, 100 personas trabajando. Y hay algo común, y sobre todo en estos últimos tiempos, ¿no? con tantos cambios, y tantos, sobre todo cambio de contexto, ¿no? o cambio de reglas de juego. Y, y esto tiene, influye mucho en la interacción humana. Y en esto, como coach profesional, y hablo directamente desde mi experiencia profesional, eh, se nota mucho en los resultados finales, en los resultados que vos como dueño o dueño te planteás, para tu emprendimiento, para tu startup, para tu empresa, para tu micropyme o para tu pyme. Y vuelvo lo mismo y lo recalco es desde mi experiencia profesional, muchas veces los resultados no se alcanzan por eh, algunas cuestiones que a veces no se pueden... o el, vos como dueña estás en tantas cosas al mismo tiempo, que también pasa mucho esto, eh, que perdés un poco de foco eh, el objetivo que en un principio lo tenías claro, o que lo tenés claro incluso, pero por esta cuestión cotidiana de resolver montones de cuestiones o varias cuestiones al mismo tiempo, hace que la empresa, tu empresa, pierda efectividad en los resultados. Y esto con coaching se ve habitualmente, se escucha habitualmente en las conversaciones, cuando uno hace coaching individual o coaching de equipo dentro de una misma organización, dentro de una misma empresa, o micropyme o pyme, o incluso me ha pasado una persona que tenía... Tres personas trabajando junto con ella y digamos, era un emprendimiento que para ella era pequeño en algún punto, por el, si se quiere, por el nivel de facturación. Pero sí era muy grande en cuanto al empeño y el tiempo que le ponía. Y esto se vio como resultado final en, el, en la mejora del desempeño, en la mejora de la interacción con las otras tres personas, por ejemplo. Y también me ha pasado con, con otras organizaciones o otras empresas que eran más grandes, con más cantidad de personas trabajando. Y también se han mejorado los resultados cuando la interacción entre las diferentes, entre las diferentes personas, entre los diferentes roles, entre los diferentes puestos de trabajo, se mejoró esa comunicación entre ellos y entre ellas. Así que esto era más que nada para compartirles sobre todo en estos espacios más profesionales donde hay veces que las, las, los dueños o las dueñas de las empresas, independientemente de su tamaño, creen o piensan que el coaching está como más dirigido a grandes organizaciones o grandes empresas donde hay un CEO que toma la decisión a nivel, si se quiere, regional o global o a nivel país porque tiene muchas sucursales y esto es muy eh, es muy común también como relacionarlo solamente con ese, con ese tamaño de empresa. Y es importante recalcar o mencionar, o en este caso, digamos yo, hacer mayor hincapié en que el coaching se puede y se aplica justamente a empresas familiares, independientemente de su tamaño, independientemente de su tamaño, digamos en cuanto a la cantidad de personas, eh, independientemente de eh, los tiempos que eh, se pongan como tope o como objetivo en el resultado. Así que la propuesta en este breve video era simplemente compartirles desde mi experiencia profesional cómo el coaching, sesiones, conversaciones o procesos de coaching dentro de una organización chica, mediana, pequeña, grande, impacta en las relaciones interpersonales de todos aquellos puestos de trabajo desde el dueño o la dueña de la, de la empresa, hasta el personal, si se quiere, con menor responsabilidad dentro de esa empresa. Así que nada más será eso. Simplemente compartirles esta mirada, si se quiere, este pensamiento, que a veces es muy común, que es relacionar el coaching solamente para grandes empresas, sin tener en cuenta que tu empresa, también es posible que el coaching te traiga mayores y mejores resultados. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego.